En esta Eucaristía queremos dar gracias a Dios todas las luces que a través de su Espíritu Santo ha derramado en este encuentro de, inter, internacional de pastoral urbana y como lo dice el subtema con muchas connotaciones bíblicas ya hay que pasar del pasivo a, a esperar al activo a acudir discípulos misioneros para que la iglesia no sea una iglesia de conservación sino una iglesia eminentemente misionera. Estimados participantes, padres, religiosas, laicos, seminaristas en este encuentro de Pastoral Urbana Reciban un caluroso saludo del Cardenal Arzobispo de Nuestra Diócesis, Don José Francisco Robles Ortega quien les da también la bienvenida a esta ciudad, aunque ya estamos en la conclusión Y hoy, en este ambiente de reflexión en torno a la Pastoral Urbana Qué bella palabra nos ha regalado Dios en este vigésimo cuarto Domingo del tiempo ordinario, y no ahí también nos indica con luces cómo responder a esta pastoral urbana. El Papa Pablo VI en la Evangelio anunciando dice que el gran drama del mundo moderno es la división de la cultura y la fe. La división de la cultura y de la fe va creando en nosotros ciertas manifestaciones que nos afectan. Por ejemplo, la cultura del diver, de la diversión, donde vemos el aspecto de la fe. La cultura de la medicina, prácticamente la tecnología ha hecho de la medicina una divinidad para que ocupamos Dios. Lo que decía Augusto Comte, cuando el hombre va avanzando en sus edades, entre más adultos se hace, menos necesita de Dios y la cultura actual nos ha hecho creer que ya somos grandes en edad, no necesitamos de Dios. Por eso la fe, lo dice el Papa Francisco en la Lumen Fidei, la fe viene presentada como algo de niños, como algo del pasado, como algo que ya no responde a las cuestiones nuevas de la gente moderna, <tose> la cultura del deporte, la cultura digital, y si seguimos viendo cuántos aspectos de nuestra vida moderna, nuestra cultura moderna ya no tiene espacio la fe cuando tú quieres poner algún argumento de fe ya descartada a priorísticamente está descartada desdeñada <coughs> Pablo nos transmite su experiencia dice a mí, la gracia de Dios me vino al encuentro la gracia de Dios me tuvo misericordia y acepta en humildad otro aspecto que la cultura moderna no nos invita a tener acepta la humildad su pasado y por eso dice la fe me la ha dado Dios a pesar de mi infidelidad cuando nosotros nos alejamos de Dios primera lectura entonces buscamos ídolos que nos llenen el gran drama al separar la fe de la cultura vamos creando ídolos y si los ídolos son como los amantes uno no basta hay que tener muchos y en el mundo moderno tenemos muchos ídolos que son amantes lo menciona el Papa la Lumen Fide y por eso son cambiantes los amantes no son esponsalicios son de a momentos y de ahí viene una inestabilidad porque precisamente la fe favorece la estabilidad al ser la verdad y la fe juntas entonces hay estabilidad en la pastoral urbana precisamente por esa ruptura, fe, cultura. Se está dando un fenómeno entre el consumismo, el hedonismo y otros que podemos mencionar, el fenómeno del nihilismo. El nihilismo. Y no es el nihilismo, como lo dice San Juan de la Cruz, el nada de nada para estar disponible al todo, sino un nihilismo que va vaciando a la persona en sus motivaciones más profundas, humanamente hablando. Y esa es una manifestación que se está dando en todo el mundo occidental. Nietzsche decía que el nihilismo es el huésped inquietante. Es decir, cuando llega el nihilismo a la persona, a la sociedad, se vuelve un huésped, porque lo aceptamos, pero inquietante. Y hay un filósofo nihilista, por cierto, agnóstico, ateo, italiano, Humberto Galimberti, que él en una obra describe cuáles son las manifestaciones del nihilismo en el mundo occidental y menciona nueve. Yo no sé si se den en México, en Chile, en Brasil, en la Argentina, en, en otros países, pero él menciona al menos de Italia, dice, vemos en la sociedad secularizada, en la sociedad nihilista estas manifestaciones. Primero, pobreza de valores, un vacío de valores, valores que antes eran humanamente apreciables, honestidad, laboriosidad, formalidad, puntualidad y otros pobreza de valores, ya no importan esos. lo que va surgiendo, lo que va voluntaristamente, voluntaristamente apareciendo, pero se ve en el mismo pobreza de valores. Segundo, desinterés por el estudio. Si a los estudiantes les dijeran, aunque no hagas nada, digo, aunque no hagas, ex, si, no es, si no haces examen, estás pasado, ¿quién estudiaría? ¿Quién diría, pero yo voy a estudiar para disciplinar mi mente, para forzar mi voluntad y, y educarme. Si no hubiera algún otro estímulo, ¿quién estudiaría en una sociedad ni lista, vacía? Se estudia por, porque tengo que trabajar, porque si tuviera de qué vivir y estudiaría en este ambiente que estamos creando, ni lista, ya no. Trabajamos, estudiamos por necesidad, pero no por ese deseo de poner en juego nuestras capacidades intelectuales. Por eso las escuelas que se vuelve negocios, hay quien visto que las escuelas son negocios, pues se facilita el estudio, no mucha exigencia para seguir teniendo clientes y por eso después vemos profesionistas que en la profesión que deberían desempeñar no la conocen a veces ni en lo más mínimo. El nilismo favorece ese desinterés por la escuela. Los ninis los tenemos aquí en México y seguramente en todos lados, que ni quieren estudiar, ni quieren trabajar, y entonces su juventud, sus capacidades, su salud, pues la emplean en otro tipo de actividades. Tercero, el analfabetismo emotivo, qué dificultad hoy expresar los sentimientos. En, una sur, en las grandes urbes, como esta de Guadalajara, qué difícil encontrar gente que sepa expresar con claridad sus sentimientos. El ya no sabemos expresarlos. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Sabes en, en, en monosílabos y hasta arrastrados. Ya no sabemos expresar cuándo siento tristeza, gozo, alegría, superación, incerteza. Ya no. Ahora es chido, gacho. Y eh, no. Y mejor me callo, me pongo mis audífonos. Y después eso, cómo a los jóvenes, a la gente, la meten en una soledad. El huésped inquietante que decía Nietzsche, el nihilismo nos lleva a no saber expresar una parte de la humanidad que tenemos, la emotividad. Hoy nos hemos vuelto homofaber máquinas que trabajan para consumir, como si fuéramos carros, máquinas que caminan para echarle gasolina, trabajas para sacar para la gasolina para que te muevas, y aspectos como la emotividad, poco se educa y poco se avanza, pocas maestrías se ofrecen en que nos mostremos humanos, Quinto, cuarto perdón, la falta de vergüenza. Otra manifestación del nihilismo es perder el pudor. Ya no, ya no siento vergüenza de nada, ni en mi cuerpo, ni en mi espíritu. Así todo se puede mostrar y lo vemos en internet, fotos que se suben, pláticas que se dicen, lo vemos en la calle, porque cuando estamos en el nihilismo, el nihilismo nos lleva a perder la vergüenza, perder el pudor, que es una virtud también humana muy apreciada. Quinto, la seducción a la droga. De esto, ¿quién se escapa en el mundo occidental? ¿Quién no quiere tener una droga? ¿Quién sea legal o no legal? Alcohol, cigarro, o drogas sintéticas, o drogas naturales, pero cada vez se extiende más la cultura de la droga. ¿Por qué? ¿Por qué? porque la misma vida va llevando a un vacío y entonces la droga por lo menos te da un éxtasis, un tipo de droga, te saca y te hace sentir por lo menos que la adrenalina se te sube. Hay jóvenes que buscan deportes extremos no por ganar dinero, sino simplemente es una droga. El otro día un muchacho me decía que su deporte es en una patineta bajar en una, ca en una calle así muy empinada a 70, 80 kilómetros por hora, que le queda en un accidente pero esos deportes extremos se buscan como una droga ante el vacío existencial en el cual estoy. ¿Qué me importa si muero? ¿Qué me importa si mato? Mi vida está sin sentido. El nihilismo es un vacío, un sinsentido. Sexto, el homicidio sin razones. Hoy, cada vez con más frecuencia, cuando las reporteros de policía que se entrevistan a los homicidas, con qué facilidad y con qué tranquilidad narran cómo hicieron el homicidio. No, pues que lo agarramos, esto, aquello. Oye, ¿tenían algún pleito? No, se nos ocurrió y lo destazamos y lo metimos en ácido y en... Pero como si fuera una narración así muy inocua, muy... Y eso se multiplica. El nihilismo nos hace perder los sentimientos humanos de respeto, de respeto y por eso nos hacemos pues asesinos casi de manera, ya no sé qué adjetivo usar, qué epíteto séptimo en el irismo también en la sociedad van aumentando los sentimientos suicidas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se, ma se suicida más de un joven al día al día ¿cuántos adolescentes ante cualquier problemita? lo primero que se les ocurre es me voy a quitar la vida ¿Por qué? Porque el nihilismo te invita a sentimientos suicidas. Vives en un vacío existencial, no tienes fe, no tienes tiempo para la fe. Entonces, ¿cómo le vas a dar respuesta a muchas cosas? Pues mejor me quito la vida, me quedé sin trabajo, se me fue la novia, se me fue el novio, me pusieron mala cara, cualquier motivo es motivo para, pues mejor solucionalo, quitándote la vida. Y cómo ha aumentado el suicidio en gente que no tiene problemas, de salud, al menos físicos, pero porque precisamente el nihilismo lleva para allá. Séptimo, octavo, violencia en los estadios, en los conciertos, la, su, la supuesta pasión por un equipo, la supuesta pasión por una decisión del árbitro, que no está bien aplicada con imparcialidad, cualquier cosa puede ser motivo de violencia. Lo, lo veíamos hace años en los hooligans ingleses, pero es una situación que ya se desbordó en todo el mundo occidental. Una violencia que cada vez se muestra más, pues, yo no sé si puede haber violencia pensada, pero cada vez más insensata, cada vez más visceral. Por último, el nihilismo que vivimos en las ciudades, por, precisamente por esa ruptura fe y cultura, nos lleva a la depresión. La gran enfermedad del siglo XXI es la depresión. Sin ganas. Lunes no tengo ganas. Martes no tengo ganas. El viernes sí porque es la fiesta y estamos esperando el siguiente free day, el freitag, para darnos un, un desbocón y otra vez caer en depresión. Domingo en la tarde, lunes, martes, miércoles. Y ahí vamos cíclicamente de depresión en depresión. Lo único que nos levanta es el reve. El reve. A ver, ahora qué fiesta inventamos para salir del aburrimiento en el cual estamos porque vivo en depresión la creatividad la generosidad y nos pasa también a los padres oiga padre no quiere ir a confesar a un enfermito no tengo tiempo oye tengo un mes que no tiene tiempo y a veces en la misma ciudad a tres cuadras porque vivimos en depresión dicen los psicólogos embornados quemados por dentro no traemos potencia, vitalidad porque el nihilismo también nos hizo perder ese entusiasmo, ya no tenemos ganas ni de leer, ni de estudiar, ni de trabajar, ni de proyectar, ni de comprometernos a nada, porque traemos una depresión, hacer lo mínimo y casi nada. En el Evangelio de hoy, Lucas de una manera admirable nos describe cómo el hijo se quiere independizar del padre, y la independencia del padre sabemos que se puede atribuir a Dios, la independencia del Padre al Hijo le atrae muchas consecuencias fatídicas para él mismo. Si antes era hijo, después ni menos de puerco vale, porque quiere comerse las comidas de los puercos y ni siquiera para ellas tiene dignidad y las desea. Cuando nos alejamos de Dios Padre, nos acostumbramos a lo menos y con eso nos queremos contentar. San Agustín, en una obra que se llama De Continencia, dice, lo leo en latín, Aveo te, no lide de nec a que traducida más o menos se puede decir, de aquel que te ha hecho, no te alejes ni siquiera para ir a ti mismo. ¿Qué quiere decir San Agustín con eso? Lo que dice la parábola. Cuando nosotros nos independizamos de Dios, nosotros pagamos las consecuencias. Cuando nosotros que decimos ya no ocupo de Dios, tengo la tecnología, mi smartphone, mi, mi computadora, Mac, que de sabe cuántas tengo mi carro, mi casa, mi dinero, mi cuenta, mi seguro, mi talicio, tengo, tengo, tengo, tengo, ya no ocupo de Dios. Cuánta ausencia de los bautizados en la práctica, tan solo en la práctica dominical, ya no digamos en otras cosas de oración, de sacrificio, de ayuno, de servicio, etcétera. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios nos quita tiempo. Como dijo una monjita, voy a ir a misa de siete para quedar libre y ya así me desocupo de Dios. Y, y así estamos. ¿eh? Vamos a ver cómo nos desocupamos de Dios porque Dios me estorba. Dios me quita, me quita mi libertad. Dios no me enseña, no me quiere. Es como lo vemos como si fuera un padre o una madre de esos posesivos que te quiere tener, no te deja ni siquiera respirar. Pero Dios es todo lo contrario. Cuando el hombre piensa, frase del Papa en la Lumen Fide número 19, cuando el hombre piensa que alejándose de Dios se encontrará a sí mismo, su existencia fracasa. En la pastoral urbana, ¿cuánto tenemos que hacer para unificar fe, cultura? Ahí está el asunto nodal. No es cómo vamos a convocar, si con las redes sociales, si con el Twitter o el Facebook, ¿Cómo vamos a hacer para tener más impacto social? Porque los marketing nos dicen que hay que tener impacto social. ¿A quién vamos a escoger de líder que sepa hablar? Para que entonces atraiga y seduzca, como si fuera un político, como si... No se trata de eso. Se trata de unir la fe, porque la fe ilumina todas las relaciones sociales. Otra frase de la Lumen Fidei, en el número 54. Cuando hay fe, las relaciones sociales vienen iluminadas y entonces vienen gozadas otra frase del Papa en la Lumen Fide, número 55 si hiciéramos desaparecer la fe en Dios en nuestras ciudades se debilitaría la confianza entre nosotros y quedaríamos unidos solos por el miedo el gran drama que vivimos en nuestras grandes ciudades hoy se inventan cotos demasiado privados con vigilancias, con con identificaciones electrónicas, con cámaras, eh, se hacen edificios de, ¿sabe cuántos pisos para tener seguridad? Pero en el fondo estamos unidos por el miedo. Vivimos en la ciudad, pero llenos de miedo. Vivimos en la ciudad sin conocernos. Una frase que dijo el Papa hace un par de días en una audiencia, ya no conocemos al vecino, pero tampoco nos interesamos por conocerlo, porque no sabemos si es pariente del Chapo Guzmán, de Caro Quintero, de Mayo Zambal, Señor de los Cielos, o si es un. Ya lo sabemos y mejor no nos metemos. Y eso nos hace vivir unidos, pero no estamos unidos. La fe en Dios, en el Dios no en cualquier Dios, sino en el Dios revelado, en el Dios verdadero, nos va a hacer aprender a vivir en humanidad. Y la urbe, la urbe debe ser una ocasión maravillosa donde aprendamos a, aprender, a poner a Dios al centro para que Dios nos enseñe a vivir como humanos que ojalá las conclusiones que hayan tomado de este encuentro sirvan, como decía el Papa Pablo VI para unir la fe y la cultura porque la iglesia no existe sino para evangelizar y la evangelización debe ser cumplir aquel texto de San Juan Padre, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti único Dios verdadero la nueva evangelización debe cubrir esos dos aspectos, la vida en todas sus manifestaciones aún con los ambientes laicos, ateos, se puede hablar de la vida, el documento de Aparecida, los tres capítulos que tiene los habla de la vida, la vida de nuestro pueblo hoy, la vida en Cristo, la vida para nuestros pueblos y también el misterio de Dios Padre, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero y así te demos gloria, que Dios nos ayude a vivir con congruencia esa fe que Dios nos ha dado como luz así sea antes de dar la bendición vamos a hacer una una oración de envío para que estos trabajos no queden solamente adintra, sino que verdaderamente exploten y hagan vida el Evangelio en los distintos países que nosotros estamos representando queridas hermanas y hermanos estos días nos han animado a no tener miedo a entrar en contacto con la realidad urbana. Ha sido una experiencia de impulso misionero para descubrir a Dios quien habita en la ciudad y habla a la ciudad. Sin embargo, reconocemos que aún falta mucho por hacer respecto al anuncio del Evangelio a las grandes ciudades. Por eso, en esta tarde, siendo la 1.20, al concluir esta experiencia, pedimos a Dios su bendición e invocamos la fuerza del Espíritu Santo para irradiar en la realidad urbana a Cristo y la vida nueva que nos ofrece. Te bendecimos y te alabamos, oh Dios, porque según el destino inefable de tu misericordia enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres y llenarlos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido a la muerte, antes de subir a ti al Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y de su poder para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo salvador. Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu, mira, tu mirada bondadosa sobre esos servidores tuyos, que fortalecidos con el signo de la cruz, enviamos a las ciudades como mensajeros de salvación y de paz. Con el poder de tu brazo guía, Señor, sus pasos. Fortalécelos con la fuerza de tu gracia para que el cansancio, el desánimo no los venza que sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo para que aquellos con quienes conviven reciban el Evangelio dígnate Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo para que hechos todos para todos atraigan a muchos hacia ti que te alaben sin cesar en la Santa Iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén. que este signo que tienen en sus manos les recuerde que Dios habita en la ciudad a que lo intercambien. Que al intercambiar esa estampa con los que tienen cerca, les recuerden que han de vivir en la realidad urbana compartiendo la experiencia de Dios. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Siendo hoy 15 de septiembre del 2013, declaramos clausurado los trabajos de este tercer encuentro de Pastoral Urbana. Podemos ir en paz.